Yes, bienvenidos a un, un nuevo vídeo Pues nada, estamos aquí En la conferencia de Microsoft Oh Dios mío, Nene, sí. No, sí No, no, no, no No, no, no, Lo voy a poner en pantalla completazo Pero dónde Pero qué, pero qué cojones? cojones, no No, no, no, esto no es Frozen, verdad Qué co... No, esto no es Frozen Qué hijo de puta, qué hijo de puta ¡Ah! ¡Dios! ¡Qué fuerte! ¡Pero, hijo de, de puta! ¡Ay! ¡Qué adorable. ¡Son calcados! ¡Dios! ¡Dios, tío! ¡Oh, carriaca! <risa> ¡Buah! ¡Buah! ¡Claro! ¡Tiene que pensar antes de no conseguir la magia y hielo por huevo! ¡Sí, vamos! ¡Es que, o sea, hola! <risa> <risa> ¡Oh! ¡La hipocadina? ¡Qué chulo! No. Mira, tío, ah, no la de, de los Sí, es la que salió. Sí. Mira. ¡Oh, oh. No, mira. Qué guay. mi ¡Qué yo tengo otra más. ¡Qué chulo! ¡Madre no, no, no, no, no, no, no, no, mía, vale, eh! Vale, es súper tocho. Sí, sí, sí. Es súper culminante. combinación del dos? ¿Verdad? ¡Oh, my God! ¡La banda sonora! ¡Dios! ¡Ya está! ¡Dios! Que me muero ya aquí, eh. Esta es una frase de la película. Lloro. Buah, qué lástima. <risa> ¡Oh! Oh ¡My la God! La carne de gallina. Dios. Hércules. Dios, qué fuerte, Dios. Ahora, estoy Story Mira <risa> aquí va ¡Oh! Demostré... ¡Ah! Adorable, ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué adorable! ¡Llorando! ¡Escuchadme, gente! ¡Qué guapa! ¡Adiós! ¡Ups! ¡Ups!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 El último plano de agua hello Dios, pero ya no sabemos si ha caído en la oscuridad o ha sido Seanor, Que yo creo que más bien lo primero No lo sé, sí. ha sido consumida por la oscuridad fijo Normal, ¿cuál te lleva de ahí años? Pero, eh, ojo los ojos de la sí totalmente no, Tío, o sea, hola Pero, pero lo de agua tiene impactada por el hecho de que tiene un pelo blanco también o sea no es blanco del todo como no lo puede ser, una solo yo que sé eh, pero lo tiene más claro sí sí, que... sí sí o sea es muy fuerte ahora que estamos un poquito más relajados <risa> que hemos tenido que cortar el sí. vídeo mientras pues la conferencia sigue ha sido un gran impacto Muchísimo No me esperaba a Larcin para nada O no. sea, sabía que iba a salir porque su actriz de doblaje ya dijo algo Sí, pero creemos pero... que podía ser un flashback o lo claro. que fuera de, de Macluxia del tráiler anterior Uf, No me esperaba para nada que <risa> saliese, que saliese el Y con ojos lo... Dorado, Totalmente o sea que ya, ya está en la oscuridad, no sabemos si con la Xehanort o Exactamente con su... igual Amazon, el... ¿no? exactamente igual que Aqua, no sabemos ahora mismo si tiene que ver con su propia oscuridad o con la oscuridad de Xehanort no sé, no Pero bueno, ha sido un trailer bastante revelador. <risa> Uy, uh, y además que apenas ha ido O sea, el trailer casi nada. O sea, no había nada de gameplay Prácticamente todo ha sido cinemática. Ha sido casi todo cinemática. Que había muchísimas muchísima sí, sí, sí. ganas de que hubiera cinemática. ¿eh? Se notan que... ya los gráficos bien Muchísimo. definidos. Bien. Ya, ya, Dios, Dios trailer donde salía semnos al principio y este está mucho sí, mejor. Sí, ah, sí, muchísimo sí, mejor. Lo que sí que al fin y al cabo no Nomura nos ha vuelto a tolear. Decía que frozen a nadie de la China y aquí lo tenemos sí, tenido. Ha la, más creo, creo que la videoreacción... Bueno, perdón, la, la reacción habrá sido... Vamos, sí. ahora lo veremos nosotros. Por favor, si vaya a verlo con casco... Lo siento. Lo siento. <risa>